Siempre duermo mal, la pesadilla mía fue a despertar. Lo recuerdo bien porque te estaba viendo. Me maldad y su luz. Eso puesto entre los dos nunca habrá similitud. Toman toda tu arropa, la noche es mi llanto. Siento tu tristeza, aunque conmigo no estés. Sentimiento roto y este no es poco si a los ojos me pez. El insomnio ignora mis sueños, lo que me quita suele ser lo que más quiero. Prendo un leño para los recuerdos mientras la vida se marchita con el tiempo. En las noches oscuras ilumina mi mente, en los días grises siempre me pasa un desastre. Todo sucede por no tener un límite, tal cual van a ver quién será el que termine. Siempre en la busca de lo que deseo Bajo la lluvia sin saber lo que quiero Tomando puro whisky para el desespero Hasta que mi memoria se quede en cero Siempre en la busca de lo que deseo Bajo la lluvia sin saber lo que quiero Tomando puro whisky para el desespero Hasta que mi memoria se quede en cero La presencia de tu ausencia se hace diminutiva Cuando ya no estás en mi cabeza No son alegrías, menos tristeza el vacío que me consume mi alma en pena Tengo demasiadas preguntas Me siento como Aristóteles en un domingo de encomiada Como el gato de Rodingar por su paradoja conjugada mi mente es una filosofía cuántica. Invento experimentos que afectan mi visión anacrónica. Estoy vivo, muerto, sin feliz con lo que tengo. Ninguna cierta mi lógica. Oh. El principal engaño es que me engañó Te fallé feliz, me extraño desde hace años. Solo el feliz está en mi mano. La única dopamina que me dijo vendrá, acompaño. Siempre en la busca de lo que deseo. Bajo la lluvia, sin saber lo que quiero. Tomando puro whisky para el desespero. Hasta